Como último paso en el Twin Space os voy a enseñar cómo se pueden insertar herramientas web 2.0 dentro de Twin Space. Bueno, He creado aquí una página que se llama Testing ¿vale? y utilizando la opción de añadir aplicación, he cogido un gestor de contenido web, lo he arrastrado aquí para que veáis. Voy a borrar este componente. ¿vale? Aquí tendría eso vamos a poner una imagen de una área de imágenes y un contenedor de archivo ¿vale? Si corremos mejor ahora, pues podríamos poner un blog, un foro o un wiki, eso ya dependiendo. Por ejemplo, vamos a añadir una carpeta, ¿vale? Esto Fotos. Y dentro de fotos, pues por ejemplo vamos a añadir un par de imágenes navegar y por ejemplo vamos a coger estas cuatro, le damos a abrir y le decimos que lo suba uno Tardo un poquito dependiendo del tamaño de la fotografía. Vale, pues vamos a volver a la carpeta de fotos y aquí las tengo subidas. Si pulso en una de ellas, ¿vale? se me muestra cómo quedaría. Podría editarla, podría borrarla y tenemos la opción de presentación. Vale. Siguiente, Siguiente, ya dependiendo de lo que queramos ¿Vale? Bueno, eso sería la imagen de la galería de imágenes Fijaros que tengo la opción de ocultarla aquí o mostrarla Ahora mismo sería pública, si pulsaría aquí pues se ocultaría lo mismo vamos por ejemplo a añadir un archivo creamos una carpeta que se va a llamar test la guardamos ¿vale? y dentro de esta podríamos seguir añadiendo fotografía tenemos aquí la opción de editarla y de borrarla y dentro de test vamos a añadir un documento vale fijaros que ha aparecido diciendo que lo que tú vas a subir, tú eres el dueño de ello y por ejemplo, eso, vamos a subir otra imagen, aunque podría ser un documento de texto pero para que tengáis una idea de cómo se hace ahora mismo lo está subiendo, ya está si volviéramos aquí, pues aparecería aquí un listado con las imágenes, en este caso que tenemos y que podría editarla, borrarla o verla ¿que tengo documento de texto? pues ahí aparecería vamos a volver y fijaros que aquí tanto en esta como en esta aparece la opción de ocultarla o mostrarla bueno pero aquí tengo un contenido web que es donde vamos a meter lo que os he dicho de la herramienta web 2.0 bueno. vamos a añadir contenido web vamos a ponerle un nombre por ejemplo o ese sería el nombre de la, del contenido ¿no? y ahora esto es un editor normal y corriente de texto pero fijaros que tenemos aquí la opción de poner fuente html esa fuente html es lo que yo voy a utilizar para insertar documentos de texto por ejemplo o para insertar una galería de imágenes aparte creada en otra parte Bueno, cuando tenéis una cuenta de google aquí está el correo electrónico, el calendario aquí tenéis los documentos en mi caso como tengo varios pues aquí, pero bueno, vamos a crear uno una presentación este se va a llamar hola, esto se va a llamar test, ¿Vale? y añadiría otra presentación, una y que va a tener una imagen que va a ser justamente esa que os he dicho, una de estas, esta misma. ¿Vale? Subimos la imagen y, por ejemplo, en el formato vamos a cambiar el tema. Aunque podríamos cambiar el fondo. Vamos a ponerle, por ejemplo, este. ¿Sí? Fijaros cómo queda. Bueno, pues esto, que ahora mismo se llama el documento hola. Podríamos compartirlo, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos la opción de publicarlo o insertarlo. Pulso. ¿Vale? Todavía no está publicado. Daríamos a publicar. Ahora mismo está trabajando. Bueno, esto es como quedaría una vez que lo insertamos. Por ejemplo, podemos hacerlo en tamaño pequeño, mediano o largo, ya dependiendo de lo que queramos y que pase cada diapositiva cada tres segundos o cada minuto ya como nos guste que empiece la presentación tal y como se carga y volver a reiniciar la presentación una vez que se acabe por ejemplo vamos a coger un tamaño mediano copio este código control c como eso ya lo sabéis hacer me vengo aquí y estando en fuente html fijaros que se van todo esto ¿vale? Lo pego. Vamos a darle a guardar. A ver qué ocurre. Aquí tenéis la presentación dentro de vuestra página. Podemos editarlo. Y por ejemplo, fíjate, aquí tenemos la esta. ¿Vale? Y aquí abajo, pues vamos a seguir metiendo cosas. Fijaros que para que quede más bonita pues me he decidido por poner la central, entonces me he puesto por el lado Le he dado a centrar y a la hora de ver la presentación quedará justamente en mitad de la página Pero bueno, a lo que vamos, vámonos por aquí abajo Fijaros, este es el código Y aquí vamos a seguir metiendo debajo de estos dos párrafos, vamos a seguir metiendo código Por ejemplo, vamos a crear un documento Se va a llamar ejemplo. Pulsamos aquí arriba para cambiar el título. Se cambia aquí y vamos a poner cualquier cosa. Esto es lo de menos. Hemos ¿vale? escrito esto: una tontería. Lo mismo vamos a publicarlo en la web. Al marcar esto, cada vez que estemos modificando esto, el documento que se vaya mostrando se va a también modificar. Vamos a publicarlo. Que sí. Lo aceptamos y ahora fijaros que tenemos dos tienes un enlace o insertarlo. Cogemos el código, control C para copiar. Nos vamos a TwinSpace y, por ejemplo, este de aquí. Vamos a borrar esto de aquí, control V. ¿Vale? Y para que me quede centradito voy a copiar este código de centrado. Lo voy a poner aquí delante que es. Un párrafo centrado, un párrafo centrado. Vamos a guardarlo, a ver cómo queda. bueno, Aquí tenéis una presentación y aquí tenéis el documento de texto. Claro está, si modificáis el tamaño, ¿vale? pues os quedará mejor, pero bueno, ah, tampoco es necesario ahora mismo. Cerramos y ahora, por último, por ejemplo, tenemos una área de imagen fuera de aquí y la queremos insertar. Por ejemplo vamos a coger Picasa aunque también se puede coger por ejemplo freed tengo aquí con mi cuenta de google pues tengo asociada y tengo aquí una serie de álbumes cuando le damos a subir vale le podemos poner un título al álbum y podemos hacerlo público en la web o privado ya a nuestro gusto esta, fijaros que aquí se ve si tiene un cantadito aquí abajo fíjate está privado y si está con un mundo significa que está público, ¿vale? y tendría que subir de tres en 3 la fotografía, pero por ejemplo vamos a coger este álbum que tengo aquí son cuatro fotografías y por ejemplo, fijaros tengo aquí la opción de enlazar a este álbum e incrustar proyección de diapositiva, ¿vale? vista previa de cómo quedaría esto les puedo mostrar los títulos, ¿vale? el enlace por pues, si lo queremos para mi Spain, el tamaño que lo escogemos por aquí, por ejemplo una presentación mediana, ¿vale? y vamos a decir que reproduzca automáticamente, bueno, copiamos el código, control c, nos venimos al Twin Spain, vamos a editar otra vez. editamos la fuente html para que no haya follón pues vamos a borrar y vamos a dejar un párrafo centrado que es esta y vamos a meter aquí el código control v ¿vale? le damos a guardar y aquí tenéis esta presentación con diapos con fotografía vamos a hacer con otra cosita por ejemplo dicho que hay otro como Flir, me equivoco escribirlo, pero bueno, aquí, para Flir, que es de Yahoo, cuando vosotros entréis, tendréis que utilizar la cuenta de Google, vamos a cargar una primera foto, eh, por ejemplo, vamos a escoger pues, la misma de. ¿Vale? tardará un poquito dependiendo del tamaño que tenga cada una de las fotografías vale ahora mismo lo está subiendo no tarda mucho porque he cogido imágenes que no sean muy grandes y dependiendo de la conexión pues tendréis que decidir si os merece la pena subir imágenes grandes de tamaño o estas chiquititas que es para solamente para que se vea bueno ya lo tengo hecho vamos a organizar y crear por ejemplo todo tu contenido selecciono todas las fotos y las arrastro bueno y fijaros que aquí tengo incluir en un álbum en un álbum nuevo que se va a llamar por ejemplo fotos y podría aquí una descripción si quisiera lo voy a guardar ya tengo mi primer ¿vale? este es mi primer álbum y aquí tenemos bueno podríamos poner un enlace fijaros que aquí ¿vale? tomar el enlace compartir esto tanto en Facebook, en Twitter, en Blogger, ya dependiendo, hay más formas de compartir, pero, pero a mí me interesa buscar el código. Fijaros que aquí, si se me ocurre hacer esto, pues no veo nada, pero hay que trastear un poquito, que es lo que yo he hecho. Me voy a las preguntas frecuentes y busco cómo meterlo en el blog, publicación en blog, ¿vale? Y por aquí abajo, tras trastear un poquito. ¿Ale? Aquí hay.. Este. ¿Hay algún módulo que pueda incluir mi mano a este? Pues sí. A través de un módulo. Vamos a coger un módulo en HTML, que podría ser un módulo en flash. Vamos a coger el ARU, que es el de foto. No quiero que aparezcan ni mi nombre. ¿Cuántos le gustaría mostrar? Pues vamos a coger 5. ¿Cuál es? Lo más reciente. Una selección al azar. Tamaño mediano en vertical. En el siguiente, pues cogeremos los colores de cómo quedaría. ¿Vale? Pues por ejemplo, el fondo lo voy a querer en este color. El borde lo voy a querer en amarillo y los enlaces, o mejor, vamos a quitar el fondo ¿vale? y dejo el fondo solamente el borde amarillo vista previa aquí tenemos como nos quedaría ¿vale? y este es el código, bueno, pues señalo todo al pulsar dentro directamente de selecciona todo control c me vuelvo aquí, el voy a editar me voy a la fuente html voy a borrar todo esto, vale, y fijaros que devuelvo a dejar el párrafo centrado lo pego le doy a guardar y aquí tengo mi tira de imagen, si yo pulso en ella pues directamente me sale la foto bueno, pues ya os he enseñado cómo se sube fotografía cómo se al Twin Space, cómo se pueden subir archivos, cómo se puede editar todo esto. Y por ejemplo, vamos a añadir otra aplicación, una de colaboración. Por ejemplo, un blog, lo voy a poner aquí arriba. Fijaros que cuando he metido un blog ya no me permite meter otro. ¿Dónde está el blog? Pues ahora mismo lo he dejado aquí, ¿vale? pero lo voy a organizar. Esto lo quiero arriba y esto aquí abajo. Vamos a añadir una entrada al blog. esto es un ejemplo y el contenido va a ser la, la, la esto lo menos ahora mismo para insertar una foto que es con esta opción vale aquí habría que poner las etiquetas fijaros, vamos a hacer una cosita, aunque está explicado en la página de Twinning os lo voy a mostrar aquí hemos subido antes una imágenes Entonces, cuando pulsamos aquí, pues nos da una dirección. Pero, por ejemplo, tenemos un almacén de archivo. donde dónde viene la imagen? Bueno, fijaros. Copiamos, botón a la derecha, copia la ruta del enlace. ¿Vale? Volvemos. Vamos a editar esta entrada. ¿Vale? Bla, bla, bla y esto es una imagen pulsamos aquí propiedades de la imagen url le damos a pegar control v por ejemplo abeja que va a ser el texto alternativo ¿Vale? y ahora sí que podemos una altura por ejemplo del 50% El aunque ya dependiendo de nuestro gusto vale 700 pues vamos a reducirlo un poquito vamos a poner 300 que queda muy grande fíjate pues que ya aquí en la vista previa vamos viendo cómo queda vamos a poner 200 si queréis un borde de un, ¿no? un espacio horizontal que ya pues, si queremos separar el espacio y la alineación la vamos a poner centrada ¿Vale? Okay. y aquí tenemos nuestra le damos a guardar la entrada y ya lo tengo aquí lo ideal cuando pongáis mmm, entradas en el blog es que le pongáis siempre etiquetas las etiquetas las tenéis aquí abajo ¿vale? hay que ir añadiendo palabras que describan por ejemplo a esto le cuesta un poquillo porque él va buscando si hay alguna creada por ahí. Abeja. Por ejemplo. Foto. En... Tra -da. Añadir. ¿Vale? Y aquí tengo las tres que he hecho. Lo guardo. Y esto es siempre la forma, con esto acabo, esta es la forma siempre de ir buscando, hay que buscar siempre el código, meter un contenido web y meterlo, el código que me estén dando como fuente de HTML. Y con esto yo ya creo que tenéis los suficientes recursos como para poder desarrollar vuestro TwinSpace.